Creo que ya está todo bien, creo que sí se aprendió. Es el primer directo que tenemos juntos, claro. Bien, bien, ya podemos empezar, parece. Espera, uh, para, para, para. me acabo de dar cuenta que no se me escucha el micrófono en Streamlabs. Para un segundito, por favor. Ahí y se me la escucha. Red... ¿Se me escuchaba a mí? No, vos sí, vos solo hablando y yo como hablando con la <risa> cámara, pero no se escuchaba. <risa> Esto es porque cambié de Twitch a YouTube y se desconfiguró todo. Bueno, gente, te digo ahora para presentar. No, para para, ¿para qué lado sería? Para, para allá. Yo estoy en la derecha. En mi stream, eso quiero ver. Es para allá. Si es para no, el lado sea. contrario del la condición. Para sí. la izquierda. Para tu estima la izquierda. No, no, estoy a mi derecha. Mi... No, está en la izquierda. No, es mi derecha. No, para. No, si es mi derecha. Para. O sea, hace para allá. Ponete para allá la, para la allá. mano. No, es para allá. No, está bien, como que dije, ve para la izquierda. O sea, tu derecha. Claro, está bien está, derecha? Bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, primero que nada, quiero presentarles al señor Tina <risa> <risa> Anime. <risa> pero bueno, hoy vamos a hacer un test de moral. No sé qué nos depara, pero bueno. ¿Sabes hacer mi saludo? ¿Viste mis videos, así que sabes mi saludo? Eh, era como Hola soy, ¡ay soy Tita! Algo así. ¡Ay ay soy Tita! En realidad lo digo. ¡Ay ay soy Tita! Puedes imitar mi saludo. cringe? No no, el largo no, por favor, el largo no. Tengo que taparme la nariz? nariz. Hola, soy no. Tita. <risa> Te salió el, el acento, digamos. Sí. Acá tengo lo que sería el test de moralidad. También lo tiene el señor tin Está acá en Google. En sí, la idea de, de esto es ver qué tan inmorales somos. Si somos personas como, digamos, diplomáticamente correctas, ¿no? Claro, yo lo único que digo que voy a intentar ser sincero. No me funen. Yo creo que me considero una, una persona buena gente. Así que no te va a salir nada mal. Te voy a tirar un spoiler. Se trata de elegir a quién matas <risa> ¿Entre qué? ¿Famosos? ¿O tipo un bebé? ¿Un abuelo? Y, bueno, a ver Empezar a jugar Oh, ok No, no perritos Son perritos Dos gatitos ¿Cómo es que perrito? Yo no tengo perrito gatito. ¿Ves? Es aleatorio ¿Es aleatorio? Ah, Uy sí. Del lado de la derecha Tenés dos señores Con un bebé Y del lado de la izquierda Tenés dos gatitos Y un perrito Tipo Y O sea Me gustan mucho los perritos Los animales Pero son seres humanos No sé Yo no elegiría <risa> Si que maten los perritos Igual Lo que me parece re estúpido Tipo No hay nadie conduciéndolo sí. ¡Ah! Ah, pará Es una pareja homo Con un bebé Con un bebé Conduciendo solo tipo. Yo no nadie, ¿qué onda? El bebé era tipo como Steve Hawkins Tipo se movía solo sí, sí. Vamos a hacer Mortadela de perro Bueno <ríe> Mostrar descripción En el caso del automóvil autónomo Falla repentinamente Los frenos continuarán adelante Y atravesar el paso De peatones adelante Esto resultará en un Muerto, dos gatos Y un perro Ok, pará Esto no tiene descripción Pero veo De lado a la derecha Una mina Tipo Con remera y pollera cruzando y del lado de la izquierda una mina corriendo claro, la diferencia es que la mina está cruzando en rojo y la otra está cruzando en verde ah, hmm, pero voy a decir que eso es algo importante como para decidir matarla o no el primero es una atleta femenina y la otra es una mujer no sé cuál es la diferencia entre una atleta femenina sí, y una, yo creo una que la atleta mujer femenina más joven, tiene más, eh, más vida por delante, la otra señora ya está casada, debe tener hijos eh, le, bueno, le, le, le, pero y ¿quién, cuida, ¿quién cuida a sus hijos? sí no, pero tiene pinta de que el hijo está mayor a eh, pues, fíjate mi que tenés 60 años, ya desde independiente, todo. Yo estaría lejos. O sea, Tilma tenía mujeres secas por más que está cruzando en verde. <risa> la de la izquierda es peluca porque, bueno, está cruzando en rojo. Pero es que no sé, no sé. Se va a volver a morir por cruzar en <risa> rojo. Pero eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. Con esa actitud de capaz que se muera, o sea, la salvamos, cruza otra calle más y se muere. Yo estoy dudando, ¿qué tal atleta de si no tiene zapatillas? No le veo las wow. nubes okay. Claro, ya fue, creo que sí, creo que... La joven, no hay que matar. Manejando, hay. Trigaditos. Está manejando un perro. Y tienes que elegir entre toda esa familia, ¿viste? Y creo que ya es obvio esta. No hay que matar a toda esa gente, güey. Tenemos que elegir entre matar a un médico, un trabajador y un hombre, o a una médica, una trabajadora y una mujer. Pará, ¿sabes qué? Yo, ¿Por qué elegir a las mujeres? Porque pueden tener hijos. ¡Ah! ¡No! ¿Quién muere? ¿El ladrón o el ladrón con el bebé? Uh. Oh. Y el ladrón de la derecha muere. Sí, no, sí. Que se muera el ladrón solo y sí. que quede el ladrón con el bebé. Pasábamos con un bebé. ¿Qué debe hacer el automóvil autónomo? Eh, o se choca la mina o no se choca la mina. Para mí el peatón la cagó porque está infringiendo la ley al cruzar con la, con la señal roja. Ah, es verdad. Pero casi manejando la otra del lado donde hay la pared. Pero <risa> bueno, no importa. los dos se <risa> me Yo creo que matamos a la que está cruzando en rojo. Uno. Uh, dos viejitos, un joven o una señora y dos hijos. Mm. Yo salvaría a la gente que tiene menor. Por el simple hecho que todavía le falta ir Y la gente más grande ya vivió Yo creo que esta es fácil La última el Chamos y salsa se puede salvar, ¿no? Digamos Claro, ¿no? nah, le, le falta un paso, boludo uh, Bueno, yo creo que en esta ya los dos sabemos qué vamos a elegir Y sí, sí. el de la izquierda No, la niña, hay que ¿Eh? matarla, güey Qué boludo, estamos ripeando a los ancianos Además no poder no, y Lo le estamos hola, levantando hola, en pala usar? No, cuatro pobres <risa> ¡Uy! ¿Cuatro indigentes? Y están en rojo. Pero son dos mujeres ejecutivas: dos hombres y un ejecutivo masculino. El otro claro. es un macho ahí, tranqui, tranqui, a punto de ser parte de los cuatro indigentes sin hogar. ¿Se lo podemos permitir a los ejecutivos de CIS que vivan cuando crucen en el rojo? Y digamos que ayudan a que se mueva la sociedad. Sí, pero no sé, yo veo ahí como que se sienten re superiores. Fíjate, pasan en el rojo, le chupan huevo todo. ¿Mataba al indigente? Y sí. Bueno, acá una ñora, Ah, bueno, ese es la mujer o el ejecutivo. La mujer mm. o el ejecutivo. Mm. Y yo dijera que se estampe porque está manejando el lado donde hay una pared. ¿Qué crees que te diga? <risa> eso. Eso hay mucha, mucha razón. En este caso el automóvil con una falla repetida de los flochos continuará adelante y chocará contra una barrera de concreto. Esto resultará en muerto. A lo que cabiste, sentí, te lo viste para sentiste peor. En oh. RIP Bueno, lo siento, señora. momento de ripear. ¿Cómo es ser dos personas sin hogar si están en un auto? <risa> Ay. Pero. O sea, un auto es una casa, literal, si no tenés casa. En este caso, el automóvil, el autónomo, automóvil, autónomo, con una falla repentina de los fregos. ¡No! Sé. no esto es re clasista! ¡No! A de un deportista masculino. O sea, este es un tincho ahí en un auto. El día es un jugador de LOL que decidió ir a comprar algo. Mal ahí. Y yo me salvaría a mí. Tú te piso, boludo. Cuatro humanos, dos perritos, dos gatitos. ¿Qué hacen? Ay, Dios. No, Siempre matamos no, no. a los perritos y los gatitos. No, ya fue. Que se mate el hombre, el médico, la mujer ejecutiva y el niño. <risas> masculino y un hombre grande. Claro, un hombre grande se refiere a un jugador de LOL. ¿Les gustaría ayudarnos a comprender su juicio? Sí. Preferencia de fitness. ¿Te importa si la persona está grandecita o flaquita? Sí. Salvando más vidas. Importa un montón. Fit people, large people. Preferencia de edad. Sí, siempre preferimos a los jóvenes. Mira, ojo, preferencia del semáforo, medio mitad Sí. evaluamos más otras cosas. <risa> Humans, pets. No, no salvamos ninguna mascota. Somos unos oh, oretes. Sí. Eh, protección Auto, de peatones, jóvenes. medio igualado. Eh, pues igualado. Un poquito. Preferencia de género, females. Valor social. No, mira, valor social siempre es higher. No. no. Bueno, pero igual es que hay una realidad que, que hay en la sociedad. Es así. Si una persona va a un kiosco y compra y se mueve la economía, de alguna manera genera que el país vaya progresando. Si una persona no genera claro. ese ingreso, esa constancia en la economía, básicamente todos nos iríamos a la verga. Claro, estaba hablando de vagabundo. Para pregunta, ¿cómo preferirías morir vos? ¿Chocando? ¿O que te pisen? Eh chocando Al menos creo que yo vas a 300. Sentí un poco de adrenalina antes de morir. O sea, fue. Creo que es más doloroso que te pisen. Y puede ser, porque a lo mejor te pisa la mitad del cuerpo. Oh. Que Imagínate Está sentir cómo se revindan todos tus órganos. Qué feo. Y encima estás viva. O sea, te quedas mirando tus piernas toda aplastada No. Muy educativo ponen bueno, la gente. Sí, sí, sí, sí. Y nada, y eso que sintieron chocando contra su cola son mis bolas. Son mis bolas. Oh. <risa>